¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Amigos, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, bueno, no tanto porque es temporada de exámenes, pero como les decía, aquí con toda la actitud, subiendo los videos semana más subiéndoles videos, subiéndoles recomendaciones para que aprovechen sino al máximo, pero lo poquito que tengan de tiempo libre es claro, si tienen Netflix o si gustan de contratarlo, Netflix no me patrocina, pero me encantaría que lo hicieran Amigos, hoy les traigo contenido asiático como siempre Esta vez, este día de hoy sería este tan bonito, les traigo 5 recomendaciones que pueden encontrar en Netflix, que son 5 cinco... Lacorns o sea, dramas tailandeses que son 10 de 10, al menos en mi opinión. Pero se las recomiendo igual si quieren pasar a verlas. Número 5. Esta recomendación vienen dos porque la verdad no estaba segura de meterlas, O sea, de meter la otra. Yo se las recomiendo porque yo la vi y me gustó. Pero la verdad no estoy segura cómo la vayan a tomar ustedes. El 5.1. 5.1. Está The Stranded. The Stranded es una serie pues inclusiva, es una serie tailandesa donde eh, estos chicos están en una escuela en una isla, en un internado. El internado sufre y pasa por un desastre natural que es, si no mal recuerdo, es un tornado que deja a los chicos sin sus padres en la isla por un periodo bastante largo de tiempo. Claramente siempre se pasa por problemas en este tipo de, de series claramente hay parejas y hay cosas que a lo mejor no les guste ver trata no estoy segura que temas bastante fuertes pero sí hay una que otra escena que está algo sensible de este chico que es adoptado descubre que es adoptado y pues obviamente les ayuda a los demás chicos de su escuela a sobrevivir en esta isla hasta que alguien los rescate les aviso, esta serie terminó con final abierto. No sé si vayan a pasar una segunda temporada. No sé qué vayan a hacer. Pero yo iba a ser recomiendo. Porque yo me inventé unas teorías, amigos. Que no, no, no, no. Otro pedo. Punto 2. Esta serie se llama Inocencia. Es una de las historias de Bangkok's Love Stories. Eh, en esta sale Max. Ajá. O sea, el, el del Max Tool, si sí, sale ese carnal. También tiene eh, un papel LGBT. Esta, ay, amigos, es que no sé de qué trata porque tiene muchos temas. Y la verdad, o sea, por eso no sabía si meterla, pues. Pero igual se las meto para que vayan a ver la Netflix de Netflix. ¡Netflix esta, esta serie es en la actualidad. Eh, está este chico que va a un antro y conoce a Max. Ya lo conocía amigos, ya lo conocía eh, Pero pues Max en sus años dorados Pues no, era el chico más atractivo que es hoy O sea no es el chico atractivo que es ahora Y pues obviamente no lo reconoció Max claramente lo reconoció por su buena memoria Y bueno, pues este chico es medio ¿Qué les diré? Medio promiscuo, vaya pero no importa, el caso es que pues la historia básicamente es de ellos, hay una sugar mami por ahí de, de Max, sí Max tiene una sugar mommy, a la que entrena y pues básicamente es eso amigosos, está muy rara pero yo la disfruté porque sabe más número 4 amigos, ay esta sí es una nada más, my dear warrior, yo la leí en inglés pero en, en, en, en español Porque al principio tenía Netflix en inglés Pero la cambié porque me dio A, a leer los en inglés Entonces, la número 4 es Mi querido guerrero, ufas amigos Esta es algo W O sea, es estilo W porque eh, Esta chica está súper obsesionada Con Con un manga Que pues es de acción Y de amor Entonces el personaje principal se llama Si no estoy mal, Hoshi ella está la de Hoshi y pues por cosas de la vida se encuentra... A, se encuentra un libro donde puede escribir y continuar los finales que ella gusta. Y escribe pues sobre Hoshi, sobre su novia y así. Y pues amigos, este libro era mágico y trajo a Hoshi a la vida. Ay amigos, esto está bien bonito. Yo sí lloré y, y, y tienen que ver por qué lloré. Los que no la hayan visto, está muy bonita. Estoy segura que las puedo contar en internet. Yo se las voy a pasar, no se preocupen. Les voy a dejar los links abajo de cada una de las series. Hoshi sale y conoce a la chica esta, conoce cómo está viviendo eh, la vida. Pero lo que nosotros no sabíamos, amigos, es que los otros personajes también salen. También salen de la historia. Y bueno, pues es una tragedia. Porque pues Hoshi ama a, a su princesa, pues a su novia de la historia. Pero... Luego se encuentra con esta tipa y pues un triángulo. Es un cuadrado, amigos, porque el villano también está enamorado de la princesa de, de Hoshi. Entonces, pues eso está ahí. Y pues ni cómo explicárselo, ¿verdad? Nomás que ustedes la vean. Está muy bonita, se la recomiendo mucho, 10 de 10. Yo la he visto como cuatro veces porque me encanta llorar. Y el final, el final es lo que más me gustó. Súper predecible, amigos, pero está demasiado hermoso. Yo encantadísima. Tienen que verla. Número 3, amigos, de Judgment. Esta trata temas, pues, de la vida real. Trata el acoso, la violación, el bullying. Trata diversos temas que, si bien no hay escenas tan fuertes, los trata de una manera muy delicada a lo que vi. O sea, a comparación de otras cosas que he visto, los trata de manera... Delicada, vamos a decirlo así O sea, un 50 50-50 fuerte o no fuerte Entonces eh, Este esto trata de más muy delicados Se trata de esta chica, pues va a una fiesta Es de las chicas populares que Ya, ya se la you know, ¿no? Eh, va a una fiesta Pues se emborracha esta, Este pretendiente que tiene loco Y dice, ay, si sí, vamos a acostarnos Nomás para que se nos baje la peda Pues, ¿Cómo? No, no, eso no se hace, pero igual. La morra fue, se acostó, igual no pasó nada. Pero, ¿quién quita que a la morra la, gra la graban? A la morra la grabaron. Y pues, se esparció el rumor, amigos. La bulean, le la acosan horrible, le tiran mucha caca. O sea, mal, mal. Pero, este, este chico, nuestro príncipe... Que pues la, no la salva, güey, pero la ayuda mucho. O Se la, la hace mucho el paro y la defiende un montón. Y al final... Al final todos quedaron como estúpidos. Yo también porque pensé que algo pasaba y no pasó. Pero bueno. Eh, este final está bastante fuerte. Como les digo, no me lo esperaba. Eh, quedé payasa, pero está, está muy bien hecha la serie. La que sigue es una de mis series favoritas de Netflix tailandesas de producción tailandesa, que digo yo, Jesús de la Cruz, gracias amigos, gracias GMM por asociarte con Netflix, GMM es una empresa tailandesa, creo que es de, la, de las más grandes empresas tailandesas de entretenimiento, entonces dije, alabado sea el señor, muchas gracias por existir, a veces, otras veces la odio, pero gracias por existir. Amigos, esta serie es la número 2, se llama The Underclass No hay no hay título en español para eso, lo siento The Underclass es una serie que trata sobre esta escuela que divide a sus alumnas por clases Claramente, pues, todos las dividen por clases, ¿no? Pero las clases son en base a sus calificaciones A, B, C, D, E hasta el F El F son, pues, obviamente, peores calificaciones, amigos entonces está esta chica de la clase A que pues por miedo, por presión, se siente mal, hace trampa en el examen, la descubren y la manda a la clase F. El caso es que se hace un despapaye, y las chicas de la clase F ven que hay injusticias, ven muchas cosas y tratan de expresarse pero no se puede. Entonces llega este grupo, black sheep o oveja negra, que es el, la que defiende, pues sí, la que defiende los derechos de todos los estudiantes, de todo para que todo sea igual que antes, que ya no haya clases con base en calificaciones, que todo sea complementario, que, que no exista, eh, si bien es bueno que reciban premios y beneficios a las que se esfuerzan un poquito más, pero no es bueno que hagan tanto esa diferenciación y que sean tan marginados, entonces lo que busca Black Sheep o Oveja Negra es que estas diferenciaciones no se den tan marcadas Y no haga que las alumnas se sientan mal presionadas O incapaces de cumplir sus sueños Esta chica pues se da cuenta Y se une a Black Sheep. Claramente, les estoy contando a la serie Pero pues, ajá. Y amigos, se enamora la tipa esta de este guapo Mon bebé No es mon bebé, es mon Ajá, Mon. Sale como el hermano de una de las chicas de B clase F y pues obviamente se pues enamora de la morrita nueva, pues ¿verdad? Porque pues, ¿por qué no? yo contra el director, muy buenas las noches del director, los disfraces, muy bien todo. Muy bien, bebé Mon. Y, y así amigos, pues así transcurre la serie. Imagínense yo que la vi en emisión el año pasado, el año antepasado, no, no, no. Igual y ya la vieron, igual y no, no está de más. Tratar de, de, de meterles eh, Como Esa espinita por si no la vieron de que si estaba buena Pues sí amigos si estaba buena Amigos la número uno La número uno Jesús ayúdame Dame paciencia esta la quise dejar al final Porque amigos Porque se nos viene segunda temporada Este año La chica nueva oh The girl The, the girl from nowhere O sea pues sí la chica nueva no eh, la historia de Nano tiene segunda parte. No, amigos. Uf, esta no es una historia continua porque tiene pues varias... Varios que veres, así como... Ah, está aquí, pues... Ah, no, está allá. Bueno, esta es la historia o es la leyenda. Iron No, amigos. Pero pues, nos cuenta de esta chica que se llama Nano. Ella pasa por diversas escuelas y esta chica da miedo. No les voy a mentir, da miedo. A mí me daba miedo ver sola esta, esta serie porque la niña, la chica esta se reía muy... Ajá. Se reía se, se, se, muy raro y a mí, en lo particular, me da miedo. Soy muy miedosa. Son como 10 capítulos de la primera temporada. Eh, son diferentes historias. Acoso, bullying, eh, marginación, violencia... Está muy buena la serie. No se los voy a negar, está muy buena la serie. Pero sí me da miedo. O sea, sí la, la volvería a ver para ver más o menos otra vez de qué de que va... O qué puede tratar de una historia. Luego les, les, les digo qué tal la segunda parte. La segunda temporada, ¿va? Pero por el momento está esta es como de terror. Es que no es de terror, güey. No sé qué sea, pero está, está medio escabroso. ¿no? Bueno, amigos, yo les dejo estas... Estas 6 recomendaciones de Lacorn para que vayan a Netflix, si no gozan de Netflix no se preocupen, yo aquí estoy porque les voy a dejar los links de los primeros capítulos, pues obviamente no les voy a dejar los links de toda la temporada, pero pues aquí les voy a dejar los links de los capítulos que encuentren, de las series que encuentren porque recuerden que mi fuente principal de procrastinación es Netflix y yo les voy a recomendar lo que vean Netflix o lo que vean YouTube. O lo que ve Daily Dailymotion. Pero pues mayormente es Netflix. Y hasta aquí el video de hoy amigos. Espero que les haya gustado. Espero que estén conmigo la semana que viene. Porque la semana que viene se nos viene Vincenzo. Vincenzo amigos. Se nos viene todo lo de la serie. Me voy a dar pero recio. No se les olvide darle like, suscribirse, compartir, comentar. Estoy en las redes sociales. No estoy al 100. Pero pues me paso por ahí a veces. ¿Ya? Estoy en Instagram Estoy en Telegram Estoy estoy en Twitter No se olviden pasar por ahí De vez en cuando subo unas recomendaciones entre semana Se los voy a dejar aquí Y espero nos veamos la semana que viene Adiós